Mañana también a la tarde eh, tendremos el primer curso de Relaciones Internacionales que será impartido por eh, David García Cantalapiedra, profesor de, de la Complutense de Madrid que nos hablará sobre un tema, yo creo, potente en las relaciones internacionales y en la política exterior un tema clásico, pero no por eso menos eh, actual o menos importante en esta precisa eh, coyuntura como es la política exterior de Estados Unidos y concretamente la política exterior de Estados Unidos hacia China, como digo, es un tema eh, bueno, del mainstream de las relaciones internacionales, pero que en esta coyuntura actual, pues quizá tiene más, más importancia, no cuando estamos acabando una, una administración y creo que es un curso que bueno, puede resultar eh, verdaderamente eh, interesante. El siguiente curso de Relaciones Internacionales será el jueves. En este caso, no será un curso, diríamos, eh, clásico de de, de, relaciones, de un tema clásico de relaciones internacionales, pero no por ello menos importante. Eh, no es, es un tema novedoso que ya hemos tocado en estos cursos en años en años anteriores y que, desde otra perspectiva distinta, pues vuelve, vuelve en esta ocasión como es eh, la comunicación de la política internacional. ¿eh? Creo que cada vez eh, en la agenda internacional las cuestiones de comunicación tienen una eh, mayor eh, dimensión y será un curso impartido por José María Peredo Pombo, que es un catedrático de comunicación y política internacional. ...de la Universidad Europea de Madrid. Creo que puede ser también un curso realmente realmente interesante...